Estos ejemplos son sencillos únicamente para que usted entienda las fórmulas. ¿no? Después ya vamos a complicar un poquito más. 5, la propiedad 5. Tenemos acá una raíz M de raíz N de raíz P de A, digamos. Entonces acá tenemos raíz M de raíz N de raíz P de A. ¿Esto a qué es igual? Acá se multiplican los tres índices, m por n por p, y nos queda como cantidad subradical a. Ahí está. Otra propiedad número 6, en este caso sería que si yo tengo una raíz n de a a la, a la m, esto es equivalente a n por k en el índice, de raíz de a a la m por k, donde este k es un z, un z más. Acá si ponemos un, bueno, vamos a poner ejemplo en los dos, acá tengo raíz cuadra, eh, cúbica de raíz cuadrada de b2. Entonces, ¿esto a qué es igual? Esto es igual a 3 por 2, que sería 6, o sea, raíz sexta de 2. Ahí está. Para el número 6, tenemos acá, digamos, la raíz cúbica de 2 a la cuarta. Entonces, acá, ¿qué es lo que usted puede hacer? Usted eh, Esta propiedad quiere decir que usted aquí puede amplificar el índice y el exponente. Digamos que usted lo quiera multiplicar por 2 o a sea, todo. Entonces, acá le quedaría 3 por 2, que sería 6. Y acá me quedaría 2 elevado a la ¿cuánto? A la 8. Ahí está. Es equivalente. ¿no? Y al revés. Si usted está en el lado eh, en el lado derecho, usted puede simplificar del 6 y del 8, 2, y le quedaría lo que está en el izquierdo. Eso quiere decir. Y como última propiedad, vamos a poner acá la 7, que ya es más que nada una regla básica. ¿no? Una reglita, un, una regla práctica, por así decirlo. ¿no? Entonces acá vamos a poner caso, caso práctico. Tenemos acá la raíz M de X a la A por la raíz N de X a la B por la raíz P de X a la C. A ver, esto es igual a al producto de los índices. M por N por P. Ponemos un radical acá grandazo y ahora mire lo que pasa. Vamos a multiplicar así. Se multiplica acá por, y acá lo sumamos, más. Se multiplican aquí por, y se suman aquí, más. Entonces esto quedaría así. A por N sumado con B. Todo este resultado quedaría multiplicado por P y sumado con el C. Aquí vamos a poner que los X sean positivos y que el M, N y P sean Z más, enteros positivos. Ahí está. Ejemplo para esto. Entonces acá usted tiene raíz cúbica de X al cuadrado por la raíz cuarta de X al cubo por la raíz cuadrada de X. Bueno, acá en la propiedad hemos puesto solamente tres, hemos puesto tres radicales, pero pueden ser dos, pueden ser cuatro, pueden ser lo que usted, lo que usted escriba. Pues mire aquí, empezamos. Y otra cosa, claro, acá todos, eh, digamos, todas las bases deben ser x, ¿no? Deben ser, digamos, la misma variable. Ya está. Bueno, vamos a completar aquí. En el ejemplo, es claro que acá tiene como exponente 1. Y aquí el índice de este radical es 2. ¿no? Que lo vamos a poner acá para que esté completa todas las. todos los exponentes y los índices. Empezamos. 3 por 4 por 2. 3 por 4 es 12. Por 12 es 24. 24. Índice 24. X. Ahora mire qué pasa aquí. 2 por 4, 8. Más 3, 11. Por 2, 22. Más 1, 23. 23. Queda eso. Otro ejemplo. Raíz cuarta de X al cubo por la raíz cuadrada de X a la menos 1 y por la raíz cúbica de x al cuadrado. Ahí está. Entonces, mire qué sucede. Vamos a poner el índice. Que sería así. Bueno, antes de continuar, vamos a poner aquí el 2, que se lo entiende que está como índice. ¿no? Entonces, ahora sí continuamos. Bueno, acá tendríamos entonces así. En el índice tenemos 4 por 2, que es 8, y 8 por 3, que es 24. Acá me queda 24. Ahora aquí me queda una sola variable, que es el x. Ahora vamos a la propiedad. <coughs> Dice así, en el exponente, sería 3 por 2, 6. Bueno, acá tengo el menos 1. Entonces, ahora en vez de sumar, sería una resta, ¿no? Otra vez, 3 por 2 es 6, menos 1 es 5. 5 por 3 15 más 2, 17. Me quedaría acá entonces 17. Ya está. ¿no? Si quieres, lo puedes poner con. Lo puedes escribir con exponente fraccionario, que sería x a la 17 sobre 24. Y en el caso anterior, con exponente fraccionario, sería x a la 23 sobre 24.